Entrando a Bello te encuentras con soya, madera, centro comercial, parque fabricato, la estación, iglesias, escuelas, colegios, universidades, tiendas, comercio, bomberos, discotecas para pasar un buen rato. Cortando tela con Gilmar, saludo a todas las amas de casa y a los barrios, dice. Caminando en las calles de Bello, un gran municipio de gente pujante, personas con muchos valores que a pesar de todo echan para adelante. Lo aclaro. Soy bellanita, pero de esta tierra sí soy muy amante Me encanta su ambiente y su clima Y en su gran paisaje puedo inspirarme yo, bello, es paz, bello es paz, bello es amor Bello es, amor, bello es bello luz, digo, bello es un sol Bello, bello, bello es paz, bello es paz, bello bello amor, bello, bello, es amor bello, bello es luz, es brillos Gracias a Dios por darme un día nuevo. Agarro mi cicla, mi moto, mi carro, si no la buceta con rumbo al metro. Si el trabajo está en mi casa, gracias mi Señor por todo lo que tengo. Te pido ayúdame a emprender y con gran disciplina logré todo mi sueño. Si soy vendedor ambulante, chofer policía, tal vez enfermero. Si trabajo en una oficina, en un almaceno, en las calles barriendo. Si soy un doctor o dentista, si tengo talento, esto es tierra de artistas. Y aquel que falte en mi lista, que me acompañe al son de la pista, dice. Bello es paz, bello es amor, bello es luz, bello es un sol. Bello es paz, bello es amor, bello es luz. panadería, cafetería, heladería, legumbrería, ferretería, pollería, carnicería, fruguería, joyería, mercadería y banquería, zapatería, papelería, droguería, barbería, chatarrería, cerrajería, piñatería, cacharrería, juguetería, funeraria y modistería. Okay. Alcaldía, personería, registraduría, notaría, comisaría, consejo y mensajería Pañalería, marquetería, briguería, carpintería y peluchería Todas forman parte de este bello pueblo Que es tan hermoso, es como un sueño Aquí las mujeres caen del cielo Bienvenido a Bello, que es lo más bello Que no se me escape nuestro transporte a Atoviejo y Bellanita y los taxistas del norte Tenemos Tulio Espina, para el deporte Publicistas, periodistas, cantantes y locutores Mecánico vigilante y entrenadores, soldados, policías, graduados con honores, maquilladoras, masajistas, narradores y pintores, Arquitectos, abogados, técnicos del asaderos, parqueaderos y paleros, los muleros, acarreos, recicladores, aviadores, productores, sembradores, la choza y sed de norte, constructores, soldadores, de puertas a puerta del norte, sí. gasolinería, dulcería, cigarrería, licorería, comisionista, manicurista, parapentista, recreacionista, del mirador, una gran vista, marco fidel y fabricato, el líder en la comida para los perros y los gatos. Tenemos la arteria, autoservicio, la 2000 supermercado. O.R. Conjuntos para vivir Salón de fiesta, agencia de viajes políticos para un loro, ya nombré a toda la gente Ahora vámonos para el coro Bello es paz Bello es amor Bello es luz Bello es un sol Bello es paz Bello es, paz, bello es amor Bello es luz Bello sos vos sol, Gilmar Rusen Ray de Producer, contratando con el amor. Ay, para ti, Bello, con todo mi corazón. Bello, te amo.